ahí conectado, Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral de Tucumán, porque hoy, uh -huh. 24 de abril, es la fecha límite para la presentación de las boletas definitivas para las elecciones. Bien. Así que queremos detalles, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, en medio bueno. de este cronograma, ¿no? Que va transcurriendo Gracias. y vamos llegando a distintas instancias, Carlos. Exactamente, hoy justamente a las, 12, a las 12 del día vence la posibilidad de que tanto los frentes como los partidos políticos presenten el modelo de boletas de sufragio para ser eh, autorizado por la Junta Electoral. Eso ya lo han venido haciendo algunos partidos estos últimos días, pero eh, el vencimiento del plazo opera recién hoy a las 12 horas. Bien, ahí estará todo ya en los, los detalles definitivos. Hoy se define o sí o sí. Sí, sí, sí, claro, uh -huh. claro. Este, esta presentación se hace en la en la calle de Mendoza 1050, que es la sede de la Junta Electoral, y eh, se, la habilitación se hace en estos días, la aprobación de estas boletas, uh -huh. porque ya el día 3 de mayo tienen que presentar los partidos políticos los mazos de votos testigos y de boletas que se van a eh, poner en las mesas de votación el día 14 de mayo, así que bueno eh, la tarea es intensa y tiene que hacerse lo más rápido posible para que también los partidos tengan posibilidad de imprimir la cantidad de votos necesarios que ellos necesitan Claro, claro, claro, ahí a partir de esta presentación, digamos que, ¿cuál es el, el paso a seguir? ¿Qué, ¿cuáles son los requisitos? ¿qué es lo que no puede faltar? Bueno, la, recordemos, son las eh, la boleta partida en cuatro partes, depende también de la, de, la, de la jurisdicción a la que corresponde, porque hay algunas que van solamente con tres lugares ocupados, como son, por ejemplo, la, algunas delegaciones eh, comunales, donde va eh, la candidatura del gobernador y la de legisladores y la de comisionado comunal. Nada más, porque allí, no ha, no, al no ser intendencia, no hay candidato a intendencia y no hay candidato a eh, concejales, ¿no es cierto? Entonces el resto son de cuatro partes donde figura muy claramente eh, las candidaturas a gobernador y vice, a legisladores, a intendentes y a concejales. Esto además hay que recordar que eh, por una cuestión uh, de falta de papel eh, se emitió una resolución de parte de la Junta Electoral en la que eh, antes se fijaba el límite de 55 gramos de papel y ahora se lo amplió a 65 gramos y eh, de esta manera se facilitó que los partidos políticos pudieran conseguir el papel, el papel necesario como para imprimirlos. Ahora en cuanto a los detalles de fotografía tipografía y los eh, nombres de los candidatos, así como el cargo al que se postulan, ya están definidos también en una resolución este, que tiene varios años ya y las características de los votos son iguales a los que han venido viendo en las elecciones anteriores los votantes. Mm, bueno, bien. Eh, ¿Hay mucho más boleta que otras veces? No, no, seguramente van a ser menos, eh, quizás un poquito menos porque los candidatos son eh, un poquito menos, son 17.000 y en la en la 17 y en las elecciones del 2019 eran 18.200, pero eh, cuando uno entra al cuarto oscuro no van a notar prácticamente esa diferencia, ¿no? Claro. Claro, claro, ahí en cuanto al, al chisme no falta digamos quién falta por presentar quiénes ya hicieron la presentación quiénes claro. están corriendo eso se puede contar quiénes están corriendo ahí con los últimos minutitos no, no, la Junta Electoral no da ese tipo de información precisamente porque no se maneja con chismes, sería realmente poco poco serio que la Junta Electoral maneje chismes, así que se trata de que la información sea lo más precisa posible en función de los hechos que se van consumando y sin hablar de ningún candidato ni partido político en particular para no herir susceptibilidades o no crear ningún tipo de eh, susceptibilidad. ¿no? Muy Excelente. bien, muy bien. Porque Silencio. si no, viste, se, se van a ofender Está perfecto lo que dice Carlos Amaya Porque después no, el problema de ellos Si no llegan y eso ya, ya, ya está no, no, es, no es un inconveniente Exactamente, no, no así, no es, así, es, así, es. así es Bien, bien, bien Entonces igual están dentro bueno. del plazo, no pasa nada Sí, sí, bien. sí, sí 12, por supuesto, también. están dentro del plazo, sí, sí, sí. Ahora hay que contar también que en el cronograma el 28 de abril está prevista una audiencia uh -huh. de la Junta Electoral en pleno con los apoderados de los partidos políticos, eso va a ser a las 10 de la mañana, con la idea de, eh, de alguna manera, en, en, en dar todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo el proceso el propio día 14 de mayo, esa es una audiencia que se otorga eh, en todas las elecciones, como para que además los apoderados puedan sacarse algún tipo de dudas o cosas por el estilo ya directamente con los miembros de la junta electoral, ¿no? Y el once de eh, de mayo se hace la comunicación de los eh, fiscales generales esto lo tienen que hacer los apoderados de los partidos o de los frentes a través del sistema de gestión electoral, eso tiene plazo hasta las 20 de ese día para inscribir a los fiscales generales de cada una de las agrupaciones y ese mismo día ya comienza la remisión de las urnas y de los útiles hacia los lugares más lejanos de la provincia para que estén listos ya para la elección del 14 el 12 de mayo cierra la campaña electoral con la prohibición de proselitismo de ahí en adelante, ¿no es cierto? Tampoco se pueden dar a conocer encuestas, comienza la veda electoral y bueno, y ya la jornada del 14 es la de las elecciones, de 8 a 18 horas. Carlos, ¿sigue Internet siendo un mm. lugar sin control? que te referís con el tema de publicidad electoral publicidad, hasta el 12 después hay, hay veda pero la propaganda política en internet sigue funcionando mirá, no hay control mirá Mira, no hay una legislación precisa respecto de eso, porque eso debería... No es una, una potestad de la Junta Electoral, sino más bien de los ámbitos legislativos nacional y provincial. Bien. Entonces, lo que siempre hace la Junta, no solo con eso, sino también con los medios de comunicación tradicionales, es exhortar, para evitar problemas, ¿no es cierto?, exhortar a todos los partidos políticos y también a las empresas, bueno, a evitar hacer publicidad de ese tipo para... Eh, de que no haya problemas con impugnaciones o planteos después. Claro, claro, claro, está bien, perfecto, perfecto, todo se entendió perfecto y vamos avanzando en este cronograma, en este año tan particular que cuando nos querramos dar cuenta ya estamos en el cuarto juro, Exacto. me parece, ¿no? Así es, así es. Eh, esto creo que faltan muy pocos días y bueno, creo que cada uno ya es tiempo de que vaya pensando cuál es su mejor candidato y eh, pensando cuál va a ser el voto que va a emitir, ¿no? Y algo que yo siempre reitero, eh, la exhortación a los chicos de entre 16 y 18 años a ejercer el derecho al voto, eso es voluntario en estas edades y eh, lógicamente habiendo ganado un derecho de esas características es muy y bueno comenzar a ejercerlo, ¿no? Sí, sí, tal cual, que lo aprovechen. Carlos, como siempre, son, son muy amables con nosotros y te agradecemos el tiempo. Lo que ustedes necesiten, siempre a disposición, ¿eh? Muy Muchísimas gracias. gracias, gracias.